soy Milo Márquez y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de Meet Magento. Ya sabéis vosotros, mi comunidad, que me gusta hablar acerca de los eventos de comunidades que eh, nos ayudan precisamente a avanzar con ese software que nos pone en el negocio más sencillo porque no podríamos tener esos comercios electrónicos sin un buen motor en este caso Magento que nos ayude precisamente en nuestro día a día con una solución fácil y sencilla de usar y que evolucione en el tiempo mejorando. Para eso tenemos hoy a Nacho Riesco. Buenas. Hola, ¿qué tal Emilio? Muchas gracias. Donde vamos a hablar acerca de Mid Magento y quería preguntarte acerca de la edición de este año que creo que vamos a batir récord de asistencia. ¿Nos puedes presentar un poco con Magento. Sí, bueno, Mid Magento es un evento que realizamos todos los años. Este año lo hacemos en el Teatro Goya el día 28 de octubre y estáis todos invitados. La idea es que este año pues, eh, llegamos a una cifra de unos 850-900 invitados, en los cuales pues, eh, más de la mitad sean eh, pues, las personas más importantes para nosotros, ¿no? los, los merchants, aquellos que tienen eh, tienda online o se dedican a trabajar en en, en sí. aquellas empresas que quieren hacer transacciones ¿no? eh, online. Sí, porque hay muchas ocasiones eh, planteamos en la plataforma es buena, pero el sentido real es que haya negocio y que los merchants, los comerciantes, tengan una herramienta que les resulte eh, fácil de, de trabajar en el día a día para poder avanzar. Entonces, precisamente el lema de mis Magento este año es el empoderamiento, el poner en el centro al comerciante y sus posibilidades de realizar negocios. Y de hecho este evento eh, tenía mucho mucho merchant, prácticamente la mitad de asistentes. La ¿Qué mitad... más público tendría? Pues mira, este año esperamos más del 50% de, de, de merchants, de hecho entran gratis, eh, se podrán conectar a la, a la página y podrán ver ahí que rellenando sus datos les damos una entrada gratis a todos aquellos merchants que quieran venir. El resto de la audiencia se divide entre agencias, desarrolladores y, y estudiantes en diferente medida, pero principalmente lo que vienen son, son, son merchants mm. y gente de la industria del comercio electrónico. La versión española de Miss dentro de esos 18 países, es de las más destacadas, pero este año es muy especial porque Adobe acaba de de comprar el software. Una gran empresa mundialmente reconocida como Adobe va a estar presente a nivel de sus más, más importantes figuras, precisamente en relación con Magento, y quería preguntarte qué spoiler puedes decirnos de su intervención en el Congreso. Bueno, este año contamos con grandes patrocinadores como todos los años, pero principalmente Adobe este año tiene un papel principal eh, en el cual pues eh, grandes espadas de, de Adobe y Magento vienen a dar sus ponencias y sus y a, a explicarnos las últimas novedades de, de que vienen eh, que vienen fuertes en Magento para, los próximos, para la próxima temporada, ¿no? Pues hablaremos un poco de PWA que está muy en la boca de todos, hablaremos también de cómo desarrollar tu negocio sí. en el cloud. Eh, y cómo sacarle partido y sobre todo pues también cómo se integran todas las herramientas que tiene adobe y en la, en la oferta de servicios conectado con con, con la plataforma de comercio electrónico en este caso que es, que es Magento para poder pues eh, mejorar tu tienda online día a día. Mm. Con lo cual es importante saber a dónde va a avanzar precisamente la plataforma y eh, como os comentaba tenemos entradas gratuitas para Merchants, si sí, eh, sois parte de mi comunidad escribirme por privado que os facilito acceso a un congreso que tiene mucho eh, potencial y grandes apoyos como Paypal, Amazon... Aplázame, Adobe, entre otros algunos sí, más? Sí, sí, más, algunas formas de pago y envíos como Clevu, Search eh, Empathy, App. Eh, eh, tenemos eh, patrocinadores de, de primer nivel Redegal también, nos apoya este año y la gente de Onestic eh, La verdad mm. es que tenemos un plantel de, de sponsors este año que estamos muy muy, muy contentos, muchas gracias por vuestro apoyo pero vosotros sois Interactive 4, que soy una agencia de desarrollo relacionada con Magento, de hecho puntal de, de esta plataforma en España. ¿Por qué decidiste impulsar este congreso en España? Pues nosotros vimos este evento ya hace unos cuantos años en Polonia y en Alemania y nos gustó muchísimo pues la capacidad... Que, que, que tiene de, pues de congregar en un mismo sitio durante un día a todos los entusiastas del comercio electrónico y en, en esas experiencias nos, nos dimos cuenta pues un poco del, del tipo de público que, que, que albergaba ¿no? y la, sobre todo las conversaciones y y todo ese espíritu de compartir eh, eh, experiencias buenas, malas, en diferentes tipos de negocios que al final hace que, que se enriquezca la propia plataforma. ¿no? Y decidimos traernos a España y la verdad es que desde la primera edición que hicimos en, en el 2014, 2013-2014, empezamos con 200 casi 300 invitados hasta esta última que queremos llegar a los... 850 o 900 invitados. Que podamos llegar a esa cifra también porque vosotros participéis en este congreso el 28 de octubre mi magento, dejaré las url de, para apuntaros, contactar eh, la descripción, pero también cómo puede puede contactaros y llegar al congreso. Pues tenemos una web eh, sí. estupenda, eh, mit-medio-magento.es, si entráis en la web veréis eh, todo el contenido, estamos terminando de hacer la agenda pero sobre todo lo que podréis es eh, sacar las entradas del evento si sois merchants dejáis vuestros uh -huh. datos y automáticamente os mandaremos un cupón para poder entrar uh -huh. en el evento todo un día entero eh, dedicado al comercio electrónico desde por la mañana hasta por la noche compartiendo y disfrutando de un poco lo que más nos gusta uh -huh. ¿no? que es el, el, el toqueteo en internet. Y me han comentado aquí en plan privado fuera de cámara que Va a haber eh, sorpresas bastante interesantes para creación de buen networking, contactos y negocio entre los participantes. Con lo cual, os animo encarecidamente a que os apuntéis y nos veamos el 28 de octubre en Magenta. Saludos Magenta. Saluditos. Chao.